me van a dar de ratón y quien le digo que rifaban que en verdad son aquí Soy un ser inapropiado, siempre quiero más, siempre quiero más, más de lo que me fue intrigado. Así la pipo voy, me va muy bien, yeah. a veces dos, tres y otras tantas saber Saber todo y tan pendejos como el maestro de historia, viviendo otras vidas, robando memorias No tiene mérito que tengas diez mil fans, eso solo implica que son más imbéciles que Bras de oro, checa los quilates, no hay cadenas, perra Siempre de estreno, la clica, los beats, misión veneno Y me cago, su pinche moda suaja, arruinaron los Jordan Space Jam Malditos, pero bueno, los perdono Valgo lo que valgo, bounce, bounce Arma un desmadre sobre funky drum groups como James Brown Tu me y dices, what? Wow, you know what I'm talking about Me importa poco cuantos vengan a poner like Como diría Nash.